Hola, hola, buenos días. todos, aquí son comentando un día más a taberna Y hoy volvemos a la carga con nuestra campaña de los reinos ogros con diente de oro Vamos ya por nuestro capítulo número 28 y vamos a darle calor a los ejércitos de Katai Vamos a emprender la batalla de hoy, que tenemos refuerzos y todo, que tal y como lo dejamos en el, en el capítulo anterior Nos despeja la zona, o al menos eso parece del, del este a ver si podemos entrar por ahí coger algún asentamiento eh, interesante una ciudad importante y construir un buen bastión defensivo en esa zona, para menos tocarle un poco las narices a Katai pero nuestro interés es ahora que tenemos este campamento, hacerlo crecer meterle ahí la suficiente la suficiente potencia militar como para que nadie pueda pasar y posteriormente ya nos meteremos a, a las grietas, etcétera... Porque ya va tocando... <risa> ya va tocando entrar en esas grietas... Vale... Eh, creo que por potencia... Bueno, no lo sé... Quiero decir por, por rango... Somos capaces de aguantar un poquito... Pero tenemos muchos noblars... Y solo dos tiras sobras... Bueno, veremos... No es el mejor ejército este que tiene Dente de tedoro Pero... A ver si llegamos... Poco a poco con esas mejoras de los campamentos... A sacar mejores unidades porque tenemos que mejorarlo y, y conseguir mejores ejércitos Dios mío Está de lado del mapa Vale, ¿dónde está oh, vale, oh, qué bien Vale, vale, vale, perfecto Vale, vale, los tirasobras los pasamos al 6 De hecho, ahí donde está Vamos a darles un poco de espacio entre los dos pero me parece bien Vale, vamos a meter aparte Vale, el al 1 porque tenemos que ser capaces de gestionar todo esto, ¿vale? Esto lo podemos hacer un poquito más ancho. Perfecto. Y así como que espaciados entre ellos. Vale, esto me gusta. Guau, voy a quitarme todos los ojos de aquí en medio. Que molestan un montón. ¿Vale? Este lo paso para acá y... Este... Vale, vamos a dejar esto aquí como un poco por detrás, vale, Cerramos todo esto ya, me gusta. Vale, ahora los tramperos aquí en este costadito, así, vale. Vale, vale, vale, el cuerno petreo en este lado. ¿Vale? Y en el grupo 5 vamos a meterlo todo aquí. Como acabando de cerrar el, el flanco... Y, y chocando contra ellos en el otro costado. Esta gente... Eh, tío, ¿Dónde donde está el... Este apoyo. Cuando llegan. Pasado dos minutos. Bueno, vamos a dar Y ya nos moveremos. Uh, uh, uh. Vale, pues le metemos caña al cañón. Llegamos. Ojo, a ver. Esos tirasolas, por favor. Ya van. Uhhh vaya masacre. Venga la siguiente carga ya sabemos dónde hay que ir. Uy wow, el petreo. Vale, vamos a ir moviéndonos. Vale, el grupo 5... Pues, vamos a hacer que el grupo 5 entre por aquí. Vale, bastante anchos y avanzamos ya con esto directamente, sin preguntar. ¿A dónde nos están tirando? Uf, cuidado esa magia. Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, oh, vamos a por encima! Vale, esa Follow Tracking quarry! In my sights! De hecho, vamos a hacerle esto ya a esta mujer. Guns out, boys. Follow the next Vamos vale. a entrar aquí. O sea, me niego. A que nos estén hinchando de gratis. Vale, le de daño cuerpo a cuerpo. Pues aquí al otro mante. Pero vamos a inventar el cuerno Petreo de qué manera. Vale. De hecho, vamos a parar el fuego de esto. Algo. Vale. Vamos a ver si lo recuperamos, pero me va a la risa. Vale, estos... no bueno, podemos entrarle, joder. O aquí, sea... aquí, aquí, aquí, aquí. No va a bajar. No va a bajar, tú. No, se va a marchar pe... no, no hemos hecho casi daño a su general eh, Me molesta muchísimo eso, tío Que lo usan ¿Le meten full de moral? Eh, o sea, lo, lo... Mejoran su héroe En, en el apartado de... Nah, y como vuela va muchísimo más rápido de nosotros Pua nada, bueno, vamos a reventar el cañón y ya está. El super sniper lo hemos tumbado, no. No sé si vamos a llegar aquí. Vale, pues no, se nos acabó la fiesta. Nada no, no, mayor. Vale, qué lástima. Vale. Que podíamos haber aguantado, ¿no? Por el otro ejército, pero bueno. Vale, pues nada, fin de batalla. Y ya está. No vamos a perder más el tiempo en esta estúpida masacre. Vale. Cero bajas. Bueno. <ríe> el factor intimidatorio nunca se pierde, ¿no? Uf, es, es... Que, que nuestro cazador en Cuerno Petro haya sufrido tanto, me duele, ¿eh? No, es que no lo han focuseado, de hecho. Es que este de los francotiradores, puf, metía, metía bastante, ¿eh? De hecho, es que supongo que estará especializado en este tipo de cosas, en unidades grandes y para larga distancia reventarlas y ya está. Vale... ¿Tesoro, carne o reabastecimiento de ejército? Vale, vamos a tirar por tesoro, que está bien. Perfecto, ya al pozo. Vale, enemigo muerto. Vale, me gusta. Uh. uh, anillo que te da una bola de fuego. Me gusta la idea. Vale, mejora para diente de oro. Vale, veterano de cicatrices, este me da un 15% y este me da otro 15%, vale, pues vamos a tirar por este y ya está. Desgaste, las bajas sufridas, coste de reclutamiento, ingresos de asaltos, ingresos de saqueo... Vale, vamos a ponerle un pool más grande de vida y ya está, me gusta. Vale... Es que podríamos asediar y conquistar este y ya está. Este A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Diplomacia. Solo tienen este asentamiento. Vale, nos confederamos. Proponer oferta. Eh. Vale, ok, nos hemos confederado y ahora son literalmente nuestros, ¿vale? Hacía falta. Ah, no, no, no. Venga, eso es. Puedes reclutar... Uh, ah, pero cuesta una pasta, ¿vale? No podemos acampar Vale, pero bueno, vamos a ir moviéndonos hacia allá Sin duda Crecimiento del campamento Creo que sí nos da la cuenta, ¿no? Por 2000 Sí, no hemos montado el otro aún Vale, vale, me gusta la idea Porque aquí necesitamos 8 Y llevamos 6 Uy, había que movilizar algo aquí Vale, vamos a reclutar aquí con este señor un par de novelas por lo menos para hacer eh, tiempo, literalmente, y ya con eso movemos. Vale, ¿qué tiene para.? para... Oh, vale, vamos a meterle presencia inspiradora. Vamos a hacer este que sea de. Bueno, marcando el paso. Bueno, vale, vamos a hacer este así de control, me gusta. Para meterlo más defensivo. Valle de los titanes. Buah, oh, esto está también que se cae. Oh, oh, oh, oh. vale, desfiladero de la niebla, bien. Ahora podemos meter aquí el edificio de control, sin duda. Crecimiento. Este, santuario de fuego. Me gusta, vale. Así que con eso podemos hacer que se gire todo un poquito. Ahora bien, ¿qué más podemos reclutar aquí? Eh, nada, vale. Ahora, vale, vale, vale, vale. Ahora, vamos a venir aquí. Plantar el campamento justo en esta zona. Oh, estoy demasiado cerca de un asentamiento. Venga ya. Joder, me más? Vale, pues nada, lo vamos a dejar ahí. Porque no me quiero poner en acampada ni nada por el estilo. Vale. El... Llamas, uh, podemos mejorar para meter este. Ah, no. Ah, de los ingresos lo tenemos al máximo ya. No. Pues la idea es poder ahorrar hasta esto. Hostia, son 20.000, tú. Es una barbaridad, pero bueno. No está nada mal. Vale, ¿esto qué es? Crecimiento del campamento, capacidad de reclutamiento. Mm. Tiramos para meter panzafuegos. Y reclutamos uno. Son 5 turnos, con la calma, ¿eh? Vale, vamos a mejorar en, en la pila de fuego. O sea, vamos a meter la pila de fuego aquí. Por 1500. Vale, y aguardamos. Que con 2.000 puntos a nuestro favor de, de... O sea, a nivel de comercio. Tenemos suficiente. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a mejorar eso. Me gusta. Y a ver si construimos aquí el campamento en breve. Vale. Y aquí, este movimiento ha estado muy bien. Me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, Vale, perfecto. Mejora de construcción. Nada que no sepamos. Puesto avanzado disponible. Vale, ¿dónde lo vamos a poner? Tora del dolor. Lord. es que se nos queda. Que va? Nos quedamos pelo como aquel que dice Vale, pues nada, no, no lo vamos a construir Señor Guarani sin mover, sí Vale, finalizamos turno Ok Corte de hielo Está en el tomo de los destinos. Las grietas son nuestra oportunidad de llegar a los reinos del caos. Ahora sí que me he ganado mis honorarios. Sin embargo, esas grietas son portales de doble sentido. Vale. Aunque atravesemos las grietas para entrar en el reino del caos... ...e incluso si nos transportamos a zonas lejanas de este mundo... Debemos cerrar los portales que no sean necesarios o la marea demoníaca que emana de ellos devastará tus tierras. Me encanta la voz de este, de este locutor. vale. Llegamos rollo aquí. Vale, aquí lo podemos plantar ya. Así que... Perfecto. Por 2500 vamos a mejorarlo. A nivel 2. Esto está súper bien. Y le vamos a meter este. Pila de botín. Que siempre nos hace falta. Ahora bien, ¿qué podemos reclutarle por ahora? Dios mío, sale con ogros toro. Me gusta este boost. Uh, estos van avanzando por aquí, ¿eh? Podemos con... O sea, ya no conquistarlo, sino destrozar esa torre. Oh, More for my vale, vamos a ser listos. Este turno que ya estamos aquí, lo vamos a aguantar de forma que esto que es lo que literalmente más nos consume... Vale. Maravilloso. Buah, ya acabamos de ganar un superávit brutal. Uy, aquí hay una grieta. Uf uf, uf, uf, uf, uf, ¿Cómo se abre aquí una grieta de un tío? Eh, feo me parece todo esto. Aquí no hay ninguna grieta. Vale, en esta región tampoco, tampoco, tampoco. Vale, bien, bien, bien, bien, bien. Buah, es que nos vamos a tener que movilizar bastante. No podemos ir para allá a pesar de que grounds. Uh, tienen. A desbloquear el reclutamiento T, pero es una guarnición de nivel 3 y ya está. Aquí, ¿qué, ¿Qué hay reclutado aquí? Vale that. mm, mm, mm, mm. Vale, y vamos a acercarnos aquí Vale Vale, vamos a meter estos tres aquí. Te lo compro. Vale, ganamos más dinero y vamos a acercarnos, no, no sospechosamente sino sin contemplaciones, hasta aquí, hasta la frontera. Que nos huelan, vale, me gusta. Ese movimiento está muy bien, lo que no sé muy bien cómo vamos a gestionar esta grieta de aquí. Y esta de aquí tampoco. Pero... Nos va a tocar bajar con este ejército, a cerrar esta grieta de corn. Porque con este ejército va a dónde queremos ir. Buah, nos va a tocar. Mira, nos va a tocar. Con este ejército bajar hasta aquí. Oh, oh, oh, oh. ¿Se puede mover aún? Ahí en... No. No podemos. Vale. Eh, conquistar esto... Uf, conquistar esto, subir, recoger tropas y volver a bajar... Eh, vale, un poco peligroso, pero me sirve... Mm -mm. Es que esto es peligroso, tío. Que estas regiones no crezcan. Porque aquí hemos metido lo del tesoro. En villa en ruinas. No, aquí hemos metido... No, aquí estaba lo del tesoro. Vale, bueno. A ver si conseguimos hacer que mejore un poco. Vale. Mm -mm, sigo sin saber cómo vamos a hacer los movimientos, pero... Que no puedo repetir nada. Vale, resolver, sacar, esta, soltar esta utilización. Ah, bueno. Vale, acabamos sí. vale, turno. Y a ver. Si es que a las provincias occidentales los pasamos por la piedra, ¿eh? No sé dónde están, qué están haciendo ellos, pero... Seductores de Slalis entran en el reino del Príncipe Oscuro. Vale. Las provincias septentrionales entran en el reino del Argel. Vale. Uy, wow. Caídos aquí tocando lo que deben ser. Bueno, molestando donde está. Vale, comenzamos. Lo sabíamos que íbamos a hacer esto, Sí. ¿Qué podemos construir aquí? Bueno, la ciudadela. Cocina, de estofado, vale. Y con eso ya tenemos... De hecho, tenemos una región maravillosa. Ingenuidad, control, crecimiento, vale. Oye, estamos poniendo decretos en el resto de las regiones. Aquí. Sí. Aquí no lo podemos poner aún. Bueno, pues es que lo tenemos puesto en, en todos, prácticamente. Vale. No, nah, no nos podemos mover otra vez. Oh, qué lástima, che. Vale, pues vamos a coger y vamos a saltar con diente de oro Vamos a coger un poquito de de fiesta mm, mm, mm. Vale Vamos para allá uh, oh. Vale, victoria decisiva ¿Predicción de bajas media? Deberíamos reventarlos Vale, o sea, no ha sido tan traumático Pensé que iba a ser bastante peor, de hecho Tomar y ocupar tú Vale, vamos a ocuparlo simplemente Porque de oro vamos bastante bien en cabe. Vale, tenemos una provincia nueva Bajo nuestro yugo uh, interesante Vale, no Podemos quitar esto de aquí. Mm -hmm. ¿Costará 150 de moler el edificio? Pues entonces lo dejo. Vale, 1125. Y lo que quiero es, aquí en cuanto lleguemos a nivel 2, aquí en el cuadro de edificios, eh, ¿dónde está este? El santuario de fuego. Vale, esto nos va a ayudar un montón a continuar escalando. Uh, aquí tenemos recursos. ¿En Villarruinas es? Uy, en todos lados tenemos recurso, qué bien. Vale. Oye, qué buena región. Vale. Vale, vale. Tremenda mejora. Estamos en guerra con esta gente. Hombre, el pueblo de los hombres tigre. Tremenda locura. Lo que pasa es que estos ya son regiones que no queremos ni oler así que ir simplemente para arrasar es ya por gula vale vamos a hacer entonces una cosa vamos a recoger esto de aquí de este campamento vamos a pasarlo todo aquí ok nos vamos a ubicar aquí pero la idea es que llevemos este ejército hacia allá y nos traigamos a diente de oro de vuelta a nuestras tierras Me parece una combinación brutal un, un buen movimiento Bastante acertado Dicho esto Coste de reclutamiento, desgaste No Es que más para adelante, estos son interesantes Ataque relámpago, mantenimiento Uy, mantenimiento, está muy bien Ingresos, control de la provincia Vale Vamos a ponerle este Que son más puntos de vida esto ya es un bicharraco con todas las de la ley. Vale, y luego ya vemos que le ponemos, aunque no nos van a quedar muchos puntos. Vale. Vale, incluso mejorar este por 375, para lo que cuesta, nos da ingresitos extra. Y está muy bien. Vale. Bueno, tenemos más o menos forma de defendernos por aquí, así que está bien. Pico Vale, aquí tenemos el super ejército. Vale, seguimos mejorando para. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Qué tenemos aquí reclutado? A los dientes de martirio, vale. Uff, ah, no, uy, ya, son tirasobras. Vale, vale. ¿Qué tenemos? Vale, nada nuevo por aquí. Ah, un nuevo decreto, claro, vale. Estipa los fuertes, control, crecimiento. Vale, va, le va a venir. El. Justo esto. ¿Por qué tiene menos 5? Presencia militar, tecnologías, provincia inestable. Ah, bueno, porque hemos tenido la guerra o hemos hecho la confederación. Vale, poco a poco. Sería maravilloso coger reclutar a un héroe. Uh, podemos reclutar cazadores nuevamente, ¿eh? Y en vez de meterlos en campaña, ponernos a limpiar todos estos agentes de Change, por ejemplo. O the Change. Mm, me parece muy buena idea. Vale, vamos a pasar turno. Vamos a ver cómo nos queda la situación y vamos a ver cómo nos movemos. ¡Uy! ¿Qué mal ha sonado eso? ¿Ha salido algún ejército por ahí? Uf, espero que no Vale Control Listo para servir Vale Predicadores panzafuego Perfecto Vale Ahora nos vamos a meter... Este, que guay aquí, este, este. Tiendas pues, de la, la población para los recién desplegados. Y un de esto nuevo. Creo que sí que nos vale la pena. Vale. Vale, aquí no tenemos nada nuevo que. Vale, ahí nació una gente. Vamos a reclutar aquí. Podemos reclutar un héroe. Uy. Y aquí en el gran pabellón. En el gran pabellón. Este que tiene capacidad de movimiento me gusta. Uh, vale. Este no está mal. Que se pueda defender. Vale, vale, vale. Pues vamos a tirar por aquí. Vale. Asesinar. Tira like. oh, Uy. Vale, probablemente no ha funcionado porque no tiene puntos de acción nada más salir. Vale, vale, podemos avanzar hasta aquí. Oh, perfecto. No nos va a dejar y se va a quedar como algo raro. Rollo, eh, quieres intercambiar, vale. Y nosotros vamos con diente de oro. Vamos a salir de aquí. Eh, que poco se mueve este señor, por favor Vale Y vamos a acabar de... eso. Vale, perfecto Que bien estamos, por favor Vale, en Villarruina Tenemos algo nuevo Por 5.000, no, necesitamos dineros Carne obtenida Carne generada Mantenimiento de las unidades del campamento, ganancias de botín. Mm, mm, mm, mm. Vale. Otra gente. Hola, aquí hay mucho movimiento ya. Vale, aquí qué Uy Hola, ¿por qué sale por abajo? Vale, vamos a recoger todas las tropas. mínimas que tienen experiencia. Luego ya las vamos viendo. Eh, 19 y 20. Vale. Volvemos a ubicarnos en el pueblo de los jetis. Vale, aquí. Reclutamos no, de me nuevo Ogros, toro Podemos. Bueno, cuesta un poquito Pero está bien Vale, y nos acercaremos a cerrar esto y luego ya subiremos De hecho, si diente de oro Va a venir hacia aquí arriba Uy, espérate, que este lo tenemos que subir de nivel Si diente de oro lo vamos a tirar por aquí eh, Uy, no habíamos subido este ya Un puntito Vale, vamos a meterlo con. Vale, vamos a meter ahí en tedoro para que venga subiendo por aquí arriba. Con este nos vamos a venir hacia aquí para cerrar esta. O para cerrar o para entrar en esa grieta. Llegamos a este punto. Vale. Vale, vale, pero vamos a cerrar esta zona de aquí. Entramos en esta grieta por lo menos para molestar. Uy, uh, wow, voy, esto... Eh? Uf, están proliferando un montón los demonios por aquí. Vale, bueno, intentaremos cerrarlo en los próximos capítulos. Veremos a ver qué tal. A ver si podemos mejorar esto. Ya vamos a llegar a nivel 2. Hay que sacar pasta para empezar a... A trabajarlo más. 1500 tenemos... Venga, vamos a meterlo para que crezca más rápido el campamento. Me gusta. Bien, dicho esto, vamos a pasar el turno. Vamos a cerrar este capítulo, a ver qué tal se queda la cosa. Y con eso. veremos qué tal tenemos la situación. Pero bueno, de momento, bastante bien. Tenemos ya la gente, los ejércitos apostados en su sitio. Estamos haciendo movimientos. Hay que movilizar al ejército para cerrar esas grietas o entrar y aprovecharlas. Así que llegados a ese punto veremos a ver qué tal. Vale. Pico de los yetis. Uh, vale, pozo minero. Me gusta esto. ¿eh? A ver, bueno, primero campamento. Boats. Importante. 2.000 pilas de armas. Eh, vale, pues antes que eso... Esto... Porque esto nos va a hacer aumentar... Nos va a aumentar bastante el dinerito que nos vamos a llevar. Ahora. Vamos a ver este cazador qué tal funciona contra los agentes de Tezenge. Asesinamos. Vale, éxito, perfecto. Y le vamos a meter aquí incrementar asesinar. Probabilidad de éxito un 3% extra. Uy, ¿esto qué es? Ah, se recibe automáticamente a rango 15. Ah, bueno. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a meterle asesinar... Y ya ahí nos vamos a ir moviendo y vamos a ir limpiando la escoria del caos que tenemos aquí en nuestras tierras. Vale, vamos a movernos un poquito más con este. A ver si llegamos ahí. Aquí qué tal van los movimientos. Diente de su cazador. Ah, ah, ah, ah. El cazador de diente -doro. Ya le hemos metido el brazo fuerte. piágil vale, para que se mueva más rápido. Oh, bueno, resistencia a los proyectiles Me gusta, porque con la cantidad de Balas que absorbe este señor No es para nada mala opción Vale Dicho y hecho esto Vamos a cerrar el capítulo por aquí porque ya tenemos los movimientos más o menos planteados para el siguiente capítulo y continuar con ello. Así que es buen momento para cortar y recordad lo de siempre. Seguidnos en todas las redes que las tenemos aquí en la descripción, en Twitter, en Twitch, que también hacemos directillos por ahí. En. Obviamente, obviamente en YouTube, que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.